Realmente muy agradecido por el Consejo Deliberante, que hayan visto la importancia de, de este evento, la trascendencia que tiene, no solo para cuestiones científicas, sino eh, a nivel social, que por la aplicación de, de todos los, los conocimientos que hay sobre la biología, la ecología, la transmisión de enfermedades eh, vinculadas a los mosquitos, eh, que se le haya dado esa importancia y esa declaración, realmente nos, nos sentimos muy acompañados por el municipio. ¿Qué participaciones pueden destacar? Bueno, las jornadas están previstas para el día 17 y 18 de noviembre. Se van a hacer en predio de la Facultad de Ciencias Agrarias y de la Facultad de Ingeniería. Vamos a trabajar en conjunto porque nos hemos visto superados por la cantidad de inscritos, afortunadamente. Entonces hemos dividido la, las actividades entre estas dos, ambas en la manzana 1. Eh, como destacado, bueno, van a participar este, reconocidos investigadores de Brasil, la doctora Anis Murezalun, nos va a brindar una conferencia vía internet, pero va a estar presente ya prácticamente inaugurando la, la jornada. Eh, la doctora Luz Villarreal, de Colombia, que trabaja en la Organización Mundial de la Salud, también exponiendo un poco de la realidad sobre el paludismo eh, en las Américas. Eh, a nivel nacional, tenemos participación de investigadores de Buenos Aires, de Córdoba, de, del litoral. Eh, de, de todo el país eh, que van a venir a mostrar los trabajos, los avances que hay en distintos simposios, en distintas áreas de conocimiento, vinculados siempre a los a lo mosquitos y este, la sanidad. ¿Qué tiene el conocer el comportamiento de la bueno, los mosquitos son unos animales que, dada su capacidad como vectores de agentes patógenos, que causan de en enfermedad, son considerados hoy en día los más mortíferos. A nivel mundial, ¿no? porque indirectamente causan la mayor cantidad de mortalidad de seres humanos. Conocer su ecología, o sea, sus, sus requerimientos biológicos en el ambiente, el rol que tienen en el ambiente también, permiten también pensar estrategias de control eh, para sus poblaciones, en, sobre todo en aquellas especies que son realmente de interés sanitario para el hombre, o ya sea por la salud humana o veterinaria. Entonces, conocer estas actividades, estas estas características que están vinculadas, su biología, los cambios ambientales que hay, la distribución geográfica, permiten a veces este, adelantarnos o planificar mejor lo que son las estrategias de manejo de epidemias. Seguimos trabajando con la Facultad de Ciencias Agrarias, con la Universidad Nacional de Jujuy. En esto creo, creo que es fundamental eh, los distintos estamentos estatales, la academia, en este caso la Universidad Nacional de Jujuy, pero también las universidades privadas de nuestra provincia y el sector privado articulando en pos del desarrollo de San Salvador de Jujuy, en pos del desarrollo de nuestra provincia. Y en este caso con una nueva jornada nacional que se va a realizar acá en la ciudad, que tiene que ver con el mosquito. Y ahí justamente... Eh charlábamos sobre el trabajo que se viene desarrollando, sobre las enfermedades que los mosquitos transmiten, paludismo, eh, por supuesto el dengue que ha sido incluso eh, importante el brote que hemos tenido sobre todo en 2020 y cómo el trabajo articulado, municipalidad, ministerio de salud de la provincia y por supuesto los aportes técnicos de las universidades pueden brindarnos una mejor respuesta a este tipo de situaciones. Así que desde ya invitar a, a todos los interesados a participar partic particularmente los científicos y los que tienen que ver con el ámbito de la salud, pero también las instituciones estatales que creo que es fundamental conocer para poder trabajar en la erradicación y trabajar en la prevención de estas enfermedades.